Ahora se lo quito <risa> Hola amigos y amigas de Facebook Y del Youtube y del Instagram Bueno, vamos a echarle un poquito De sopa a las motos Sí, yo digo, digo, digo, coño, digo, los morsos ya no están llamando, que si no hemos hecho nada todavía. Bueno, despacito, ¿eh? No, no dan mucho ruido, yo más. Ya ve, el escándalo que arma, solo arrancando la moto, tío. Tira tú delante llestra estrella a la derecha un tramo que se hace en rallies clásicos de coches, si no recuerdo mal se hace de subida, nosotros lo vamos a hacer de bajada Tomar las motos MT, ¿eh? <ríe> me caches en la marca. ¿Qué? ¿Le buscamos un compañero arrocinante en el garaje o qué? Le compramos. Le buscamos un poco de compañía arrocinante para que no esté solo en la plaza de parking. La pregunta es: ¿Honda? ¿Yamaha? ¿Kawasaki? ¿KTM? PMV hombre, si fuera si no fuera por dinero, si no fuera por el problema del dinero, las tenía todas, coño. David, tío, te acabas de hacer un back ride aquí <ríe> adelantando al porfiesta, tío. Sí, tira por ahí, ¿no? no, no, no. Vale ¿Sí? Ven. Buenos días, señor ciclistas Buenos días, señores Buenos días, buenos días Manresa eh, Se agradece a la sombra A estas horas eh. Sí, sí Tira por aquí y luego ya tiramos para arriba Buenos días, señor Adiós, pacarisas vv 1212 ¿Cuántas veces lo habré hecho yo esta carretera? Hostia, pues tenía razón David, tío. Ahí me decía en el asfalto. Hay que tomárselo con un poco de. De relax, tío. Que no tengo dinero ahora mismo para reparar la moto. Uy, un bicho. Oye David, has mejorado un montón desde la primera vez que, que nos vimos e hicimos la carretera de Castellar No sé si te acordarás, ¿eh? Pero has mejorado un montón conduciendo en moto, tío Castelbel y el Vilar Mira, <risas> Qué estaba haciendo el tonto, David Perdóname, coño El B y el Vilar. se acabó ¿Hola? ¿Qué pasa, tío? ¿Eh? Vale, es igual, no pasa nada Tranqui Mira, tira, tira. Aquí el maricón el último, macho, te va el coche, hostia puta Está bien, despertado ya de golpe, coño El café te ha hecho efecto, tío Bueno, allí arriba veis las montañas de Montserrat Calallaya, etc, etc, es ¿eh? donde vamos La vaca, la vaca De plástico tío. De verdad David, eh, tío O sea, deja el café, coño Pásate al zumo de melocotón, tío Estos guardarrailes no me molan, eh no me molan estos guardarrailes aquí. Un poquito de.. por parte del ayuntamiento, coño, que los ponga como Dios manda, tío. Esto un día de lluvia aquí, esto para los moteros es un peligro. ¿Eh? ¿O una MT. Venga, va, David. O Max Wright. Aquí con dos cojones, hombre. Yo he tomado café. ¡Jolín! ¡Un saludo para el YouTube! El casco de los superpoderes ¡Uves! El... ¿David manda? ¿David Mafia, no? La mafia. ¿La mafia? ¿David? ¿Llama? ¿Dale? ¿Raquel? <risa> ¡Coño, qué rápido que va y ¡Que me estoy atando el casco, tío! <risa> Hola amigos y amigas de Facebook y de Youtube Tío, no sé qué le pasa, no entra el punto muerto O se le atasca el gas O falla el cambio de marchas, tío De verdad que me ruedan un parking ah vale pues si sí, los parkings están hechos para quemar rueda coño si patinan que lo veas hay alguna ley en el código de circulación que prohíba quemar rueda igual sí no